¿No? Y luego había otros que no quisieron hablar. Dirigentes nacionales de partidos políticos. ¿Dónde estaban? Yo sí sé dónde estaban. Porque empecé a averiguar después del incidente. Yo dije, mándenme yo, los que, que se es, molestaron tanto. ¿Por qué se molestaron tanto? Yo sé por qué se molestaron. Y, y la las claras de Puerto Rico. No querían decir nada. Venían Rico, de Puerto Rico se reunieron en Puerto Rico en un hotel que yo sé cuál es ya un asesor ya, ya yanquis a tratar con, con asesores yanquis para tratar de evitar la aprobación de la estoy enmienda la constitucional la en esa y estoy investigando de la posibilidad de ser reunión norteamericana de una, una fundación y la embajada la norteamericana en Caracas, si la comprobara lo echaríamos del país por intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Lo echaríamos del país. No tengo todavía la prueba. Ojalá la. ¿Eh? Pero me llegó la información. Ahora no tengo. De que estaban en Puerto Rico en una reunión con asesores gringos para la estrategia contra la enmienda. Esos son ellos. Ahora, ¿qué que pasa? Si ellos llegaran a gobernar Venezuela de nuevo, ellos no se mandarían a sí mismos. No, como los demás gobiernos de Venezuela estarían El verdadero gobierno de Venezuela estaría en Washington. Desde allá dictarían la política económica venezolana. Desde allá dictarían la política internacional de Venezuela solo un gobierno como el nuestro libre, verdaderamente libre que no se deja amenazar por nadie hacer lo que por nadie ¿eh? puede hacer lo que nosotros hemos hecho en China. solo un gobierno chino como el que dice el Camaro, aquí, el corazón de Venezuela aquí en el sombrero corazón de Venezuela aquí en el sombrero en la mitad de la sabana huariqueña ...aquí en esta tierra heroica...